Hola amigos de nuevo aquí con ustedes yo y mi café para otro pequeño video tutorial espero que les guste Hola, no, no, no, no, no, no, no. no olviden suscribirse a mi canal Hola amigos hoy les voy a traer un pequeño video tutorial acerca de cómo redimensionar nuestras fotos imágenes y optimizarlas para web de manera que las podemos aumentar de tamaño siempre y cuando la imagen lo permita y además se les va a reducir el peso de esa manera les quedan imágenes grandes pero con un peso pequeñito veamos un bueno, amigo ya estamos aquí para probar este pequeño programa portable quise buscarlo en portable para no tener que invitarlos a ustedes a estar descargando eh, programas piratas o cosas así simplemente portable para que lo puedan usar lo prueben y si a alguno le interesa eh, cree que, que le puede servir quizás eh, puedan comprarlo al creador en una forma de instalación para que y sí, esto es como una forma de, de pues, probar, probar el producto antes de decidir si lo compro o no lo compro, me sirve o no me sirve. Pues bien, la aplicación, como ya les dije, eh, va a quedar el, el link de descarga en, en la descripción del video, encontrarán el link de descarga de este maravilloso programa para que lo puedan probar en su versión portable. Bien, miremos cómo se usa bueno ok ya estamos en la ventana principal de este programa este eh, vamos a probar con unas imágenes ya, debo decirle que hay imágenes que son pequeñas pero tienen una calidad pésima y entonces no esperen ni con photoshop ni con ningún otro programa eh, grandes resultados obvio van a, a, a conseguir una imagen que esté lo mejor posible, en el mejor estado posible, en la mejor calidad posible. Y mmm, tanto Photoshop como este programa pueden ampliar esa imagen y dejarla muy bien. La diferencia es que Photoshop te va a generar un archivo, una imagen mucho más grande que, te, que, que tendrías que optimizar. Y esto para no ponernos en más programas podemos usar este programa que hace todo a la vez la agranda y la optimiza pues bien vamos a abrir una imagen en el escritorio y vamos a usar esta a la ventana bueno aquí el programa nos dice Aquí, pues, eh, hay que pasarlo a píxeles, a pulgadas, lo que ustedes deseen. Aquí nos dice la dimensión de la foto. Tiene 500 de ancho, píxeles, por 375 píxeles. Su resolución es 72. Bien, aquí vamos a escoger eh, el tipo de, de, de método de redimensionado. El Spleen Max o Splin XL. Vamos a coger este xl personalizado eh, aquí también escogemos otros otros eh, perfiles como dice ahí para la imagen vamos a ponerle foto detallada a ver qué, qué sucede muy bien ya con estos ajustes vamos a redim redimensionar perdón bueno vamos a darle es de 500 vamos a darle y ahora nuestra imagen quedó de mil por 750 entonces la podemos mover verán como el programa inmediatamente donde vamos moviendo el programa inmediatamente va corrigiendo los píxeles que se ven mal muy bien ahora vamos a guardarla en el escritorio vamos a ponerle aquí doble para saber que fue el doble y en formato jpg y le damos en el escritorio y le damos guardar damos la mejor calidad y damos a aceptar listo un segundo y ya la convirtió pero bueno sigamos con el video Video tutorial vamos a aumentarle no el doble sino el triple vamos a ponerle un 5 aquí ya sería 1500 entonces como ven el programa inmediatamente va corrigiendo nuevamente esos píxeles obvio ya estamos aumentando tres veces su tamaño muy bien Ahora vamos a guardarla de nuevo en el escritorio y vamos a ponerla aquí triple y guardamos. Le damos en máxima calidad, le damos a aceptar y tres segundos demoró para redimensionarnos esta imagen. Vamos a darle en hecho y ahora vamos a... Eh, minimizar este programa esto aquí también y vemos la imagen original la imagen doble y la imagen triple bueno vamos a propiedades para que no digan vamos así detalles y 500 por 375 esa la doble propiedades detalles 1000 x 750 y en propiedades detalles 1500 por 1125 ahora el peso perdón 22.9 KB el doble quedamos en 411 KB y el triple en 886 KB sí o no muy pero muy bajo ese peso imágenes que podemos utilizar en nuestra web en el blog donde queramos con un peso reducido. Ahora vamos a ver. Esta es la imagen original. Bien, vamos a Listo. Esta es la doble. Aquí dice doble, aquí arriba en la parte de arriba. Mire cómo se ve. ¿Sí bien? Y esta es la triple. Miren. Tres veces aumentada su tamaño y qué calidad de imagen tan buena pues eh, obvio no vamos a hacer milagros pero la imagen también estaba mm, un poquito buena bueno señores con esto he terminado de presentarles este pequeño programa portable eh, no lo olviden úsenlo si les gusta <coughs> perdón. Eh, no lo olviden, si les gusta el programa y tienen la posibilidad de comprarlo, pues eh, sería mejor que lo compraran a su creador. Con esto pues estamos ayudando a la no piratería. Y si no, pues ahí lo tienen portable para que lo puedan usar un tiempito. Eh, también pues solo me queda decirle que se suscriban al canal, que pues me colaboren para que este canal siga creciendo y que además pues... Eh, como a todos los canales nos va a tocar crear una cuenta de marca. Eh, me, el canal próximamente se va a llamar Somos Jain. Entonces para que lo tengan en cuenta no va a cambiar nada. Solo va a cambiar el título. Muy bien amigos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.